Estamos en la isla de Aruba y aquí está el barco de Royal Caribbean. de Tours, aquí en el, la salida de aquí de la isla más famosa del Caribe, la isla de Aruba, la ruta de bicicleta. Hola, ¿cómo están? Saludos. <risa> Y aquí vamos saliendo en el puerto de Aruba y la tienda Diamonds International, Harley Davidson, UTV Rental. Aquí en la isla turística de Aruba, aquí un personaje en sancos muy, muy alto. Hola amigo, este es para canal de YouTube. Saludos. Seguimos avanzando aquí en la isla de Aruba y seguimos viendo al fondo el barco el Explorador de los Mares de Royal y ahí a, a La avenida principal aquí en la isla de Aruba, dos barcos dos barcos con bastantes pasajeros Ahora nos vamos a dirigir a una parte más transitada de aquí de la isla de Aruba. Los típicos edificios de estilo europeo. La tienda de souvenir. Aquí en la isla de Aruba. Acá el típico, las típicas letras de yo, amo Aruba. El corazón y las letras de... I love Aruba. La tienda Citgo, 24 horas. mercado local al fondo mercado local y la Letras de Aruba. Luce unas calles muy limpias y el pasto bien cuidado aquí en este muelle, este puerto. Puerto de Aruba y seguimos viendo los barcos. gasolina 5 y los buses turísticos. la isla más famosa del Mar Caribe, la isla de Aruba, una colonia holandesa, en esta isla que está cerca de las costas venezolanas del país de Venezuela, pero esta isla pertenece a la administra el gobierno de Holanda. Y aquí vamos a pasar por la gasolinera Un auto deportivo. Oh, muy bonito agua. Ahora vamos a dirigir hacia aquel rumbo y cruzaremos la calle en la isla de Aruba. Bastante transitado esta isla ahorita porque también llega mucho turismo de otros países por avión. Esta es una ciudad que tiene unas avenidas muy parecidas a, la, a las ciudades de estados unidos es un área de negocios, tiendas y ahora nos dirigimos para buscar un local de comida rápida aquí en Aruba Vamos a caminar unos 200 metros para buscar una, un local de comida rápida. Podría ser una, una franquicia de hamburguesas. Entonces vamos a caminar. unos 200 metros y aquí hay una de una calle más aquí en Aruba es una temperatura más o menos de unos 25 a 30 grados centígrados por ahora está un poco fresco y un poco nublado pero hay veces la temperatura llega a ser más, más alta. Bueno, pues esta es la isla de Aruba, una parte, les hemos mostrado una parte en este video, solo donde llegan los cruceros, porque hay otro, otro lugar de la isla que hay que ir en bus o en taxi que está como a 15 minutos, 20 minutos, pero se llama San Nicolás, bueno, San Nicolás se encuentra del otro extremo de la isla. Por ahora nos quedamos aquí en el puerto donde llegan los cruceros. Donde llegan los turistas a bordo de los patos. Y Seguiremos caminando hasta llegar al local de comida rápida. Para ir a tomar un almuerzo. Y regresar al crucero, al barco más tarde. Por ahora vamos a despedirnos con este vídeo Aquí en la isla famosa y más visitada. Y también un poco cara porque los precios los precios acá también son un poco elevados aquí para los turistas aquí en la isla de agua entonces nosotros vamos a caminar a un lugar donde está una sucursal de comida rápida y poder tener un mejor precio porque en el área donde llegan los cruceros los precios son más elevados Hasta aquí el video del puerto de cruceros donde llega aquí en la isla de Aruba.